Que Dios no castiga a Paz, No jodas, ¿te parece poco lo que yo llevo aquí? Oh, tuve que mamarme de años de socialismo, escapar acá y, car y tener cargos desde que prohibi te prohibieron la entrada para acá, pero como ya entraste no te podemos echar, pero ¿sabes qué? Eso fue culpa de unos papeles y yo, verga, aquí entran drogadictos, traficantes, yo no sé quién más, violadores, sofílicos, no sé ¿Viste, quién. Viste, weón, te equivocaste, debiste haber violado a alguien, <risa> te faltó. Te voy Cállate, a la mierda, déjame terminar <risa> mi monólogo. <risa> ¿Para qué? Para que al final, una huevona, cuatro ojos, sin ofender, maquita, burócrata, burócrata que no sabe nada de mi vida, no sabe que me mamé cinco años de universidad, que nunca me he drogado, que nunca he hecho mal a nadie, que si lo he hecho lo he pagado, me venga a lanzar una restricción de entrada a un país que es igual de la, del resto de Latinoamérica, lo único bueno que tiene economía y ni siquiera eso dura porque la gente es inestable. Para Jú, que me venga a ver el aquí. Júguenos <ríe> por separado, por favor. ¿Qué? <ríe> Júguenos por separado. Sigue, sí, Carlito, te faltó aire. Sí, oye, oye, ¿qué se siente? Ya, Carlito, vamos a empezar, estamos... Peínate, porfa. No, weón, me desperté, estoy yo Fui... <ríe> en la mañana, bueno, como le contesté, Sí, sí, te vi la cara. estaba sí. más muerta en vida, me recordaste, a Bueno, la... <ríe> No, maldito ah, sí. inmigrante toma dos sí, bueno. Pero eso Ajá bueno. Sí, no, lo que yo te quería preguntar era Bueno, ya te expliqué más o menos cómo lo íbamos a hacer Era como ¿Qué se siente escapar de un país que está en ruinas? Pasas de otro país en ruinas, llegar a otro país en ruinas y un país que estaba bien pero cagó ¿El problema eres tú el problema del país? Mira, yo primero. O sea, o sea a, no, pero Carlito, no lo mováis porque. Ya, eh, ya. Está, está grabando y es para que se trate de escuchar así. O sea, bueno, bueno Llegaste, Llegaste a. Llegaste, llegaste un buen día, hasta un año y quedó la caga. Y ahora estáis poniéndote hambre igual. Bueno, señorita sí, Polo. Bueno, sí? señorita Polo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, mar, bueno, veo un culiao. No mentira Hoy te eh, ponía ordinario con. Bueno. Con tu realidad, weón. Bueno, con tu realidad. Con tu realidad. <risa> para aclararte, yo llevo tres años aquí. Muy sufridos, Muy sufridos Y muy violados. <risa> me entiendo, fans. Ay, ay, A mí me contó el No, ojalá la, al menos la... Only fans. Lo único problema es que tiene que, te, que te lo he cubrado. <risa> en realidad. <risa> Pero bueno. Yo, como tal, no me eché todo ese viaje que se echa todo el mundo por tierra. Yo llegué directamente para acá. Mi por, ¿Por acá par. dónde? Argentina, Brasil, Bruselas Chile, Chile, Chile El país que tiene nombre a lo que le encanta comer a los mexicanos Este país, que casualmente no tiene chiles <risa> Bueno, no, aquí no, no, no pasa nada Bueno, en fin Bueno, mi experiencia aquí es que la vida es demasiado... Está que... bueno, un documental por si acaso <risa> Respuesta tu parte bueno, en el Área 51, no. Bueno, eh, mi experiencia aquí, ¿cómo ha sido? ¿Sufrida? Sí. ¿Trágica? No tanto. ¿Sufrida por tus parejas o sufrida por la vida? <risa> sufrida por la realidad. O sea, la burocracia aquí es demasiado exigente con uno. Ah, no, sí, cuéntame más, weón. No me había no dado cuenta eso, weón. Pero, o sea, no sé. Vale, Hay hace... que sacar el papel de artecente en un rato, weón. Pero sí. te entiendo. Ajá, lo sé, pero ¿qué pasa? Aquí sí por lo menos llegas sin root sin todos esos beneficios No existes en el sistema, eres como proscrito Existes y no existes Yo llevo como tres años en trámite Y ahorita es que hubo movimiento y ¿Cómo fue el movimiento? Me quitaron el trámite y sin previo aviso Y yo como que maldita extranjería Nunca me sirves de nadie, aún así me decepcionas Entonces... No sé, yo, se suponía que era más fácil, en, en mi caso, en el tiempo que yo llegué, para los, las personas profesionales Y Te mintieron Me mintieron Te mint este me mintieron voz, a todos Me mintieron bien feo, yo ya estuviera si las cosas hubiesen sido como las, me las pintaban, pero no Y, o sea... ¿Te pintaban el cuerpo? <risa> no, me pintaron palomitas en el aire y no de paz hay cacha que, que hay una comida de, de sushi en unos lugares así como supuestamente de Río Minerales que los locos posan y te ponen... Sí. Comida. ¡Ah! Sí. ¿De ah. eso vaya a terminar trabajando, weón? Tengo que aceitarme, así que no. En el Caroldán, si sí. eso. Oye, mal. yo parece que ese sí, weón es tan funable. A mí, sí, yo no, no... y le pusieron el sushi encima y apareció las fotos en las redes. Pero lo... esa weón es súper común. En otros países. No, sí, o sea, es que yo lo he visto, pero. No sé, a mí igual que no. No sé. Puede una hueá erótica, ya que la loca sea su, su, su performance y tenga así unas pechugas. Pero. No sé, igual, esa cuestión. Yo la encuentro muy incómoda, yo soy muy incómodo con. Por lo menos con mi cuerpo. Yo no lo exhibo con gusto, yo tengo un cuerpo muy promedio igual, pero no, no lo encuentro mucha gracia eso. Ay, estoy comiéndome, no sé, el sudor de otra persona ahí. Ay, ay, el sudor ay, de la axila de otra persona, su, no, su, gracias. Suchi con pas, pasado a pecho A frente de Roger. <risa> <risa> <risa> Roger recién llegado de la vega. <risa> Nada, nah, nah. ay, pobrecito el mexicano. <risa> Poslata, él es chileno, pero tiene cara de mexicano y habla como cubano. Oye, qué huevo más discriminador, Me van a bajar esta guatito TikTok al tiro, wea? yo voy a tener que reeditarla, la pero... O sea, no tengo nada en contra, simplemente son como cosas que uno detalla y ya... No necesariamente tiene que ser malo, simplemente deja de verlo como que algo ofensivo porque... Ser mexicano no es un insulto, simplemente que sus facciones no corresponden como la del chileno común. El chileno común tiene más ceja, tiene el rostro más largo Ah, A donde que tiene el chileno más ceja, huevón Una huevona no te has visto en un espejo, ¿verdad? Pero yo no soy chileno promedio, pues huevón No, tú eres un picneo No, yo soy chileno promedio de año 80, muy peludo. No, es igual a ese, es bajito Mira, esto cortico, ¿eh? Y una de estos me y el más bajito tuyo dieron un pitufo, güey. Y en realidad es raro, bueno, no es tan raro considerando tu genética, pero el promedio aquí era... Alta... Fíjate mi madre, mierda. <ríe> tu madre no tiene la culpa, ya tiene estatura de mujer madre, latina. Dale pigmeo... no, mi poquitos son bajo. güey. Sí, pero igual, no, güey. Pero bueno. murieron. Mm. En paz y descanso. Pero de igual tienen una estatura muy baja para el promedio general en el país, pero yo solo te insulto por llevarte a la contraria, porque a mí me dices maldito migrante a cada rato. Asqueroso. Okay. Maldito migrante asqueroso. más eso